va a tener lugar la apertura de las jornadas como ustedes las ven ahí sobre el envejecimiento activo en el entorno rural de las jornadas de la Cátedra de Telefónica y aunque ustedes les conocen algunos de ellos más que yo aunque vosotros conocéis algunos de ellos más que, más que yo eh, me voy a permitir el, el placer de presentaros a las personas con las cuales tengo el honor de compartir esta mesa a mi derecha ...se encuentra don Juan Carlos Morán... ...leonés de PRO... ...y actualmente director... ...no de lo que pone aquí, sino de administraciones públicas... ...de Telefónica... ...a mi izquierda el señor vicerrector de... ...campus de la Universidad de León... ...don Luis Panizo, profesor de esta facultad... ...a la derecha del todo... ...izquierda según me miran para que no haya problemas políticos... ...don Ramón Ángel Fernández... ...que es el director de la escuela... ...y a la izquierda mía, derecha de ustedes... Eh, se encuentra el doctor Vicente Matellán, que es el director de la Cátedra Telefónica. Y sin más, le doy la palabra a Vicente para que nos explique la, el desarrollo de las comunidades. Muchas gracias, señor rector. En eh, primer lugar, yo quería dar las gracias a los que me acompañan en la mesa y también a los ponentes, eh, en particular a la directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, que nos va a contar un poco las actividades de la Junta en el tema de la jornada, que es la aplicación de las TIC en el mundo rural. Nuestra comunidad autónoma es una comunidad muy extensa y muy envejecida, lo, las actividades de la Junta son muy relevantes en este caso. Y estoy seguro que Telefónica, la compañía que nos apoya en las actividades de la Cátedra, pues también tendrá bastante que ver. También quiero agradecer a Diana Martos, y al final de la primera fila. Eh, escritora persona mayor aunque no lo parezca, que nos contará sus experiencias eh, en este campo, en las TIC, en el envejecimiento activo. Y también durante la jornada tenemos una breve presentación de tres de los proyectos que desarrollamos con el, con el apoyo eh, económico de, de Telefónica, a quien por supuesto quiero agradecer mucho esa, esa aportación, que aunque en tiempos de crisis se ha visto reducida, pues, nos ha mantenido ese apoyo a la Universidad de León para desarrollar estos proyectos precompetitivos en los que algunos de los alumnos que estáis por aquí pues habéis colaborado. En concreto vamos a ver tres proyectos. Eh, uno primero que se trata de la detección de la edad en dispositivos móviles, para que permita, como es el objetivo de la cátedra, pues adaptar las aplicaciones a las personas mayores, porque estamos utilizando en el teléfono, depende de quién lo use. Eh, otro proyecto que es el desarrollo de un, de un MOOC, de un curso masivo online para personas mayores, que hemos desarrollado también en la cátedra. Y el tercer proyecto eh, que tendrá que ver con el efecto que se llama punta de la lengua, el, lo tengo en la punta de la lengua, el ejercicio de memoria, pues cómo vamos evolucionando en ese proyecto que ha sido bastante exitoso. Y sin más que de nuevo agradecer a todos los presentes la participación, pues nada más. Muchas gracias. Pues a continuación tiene la palabra Juan Morales. Bueno, yo voy a ocupar solamente dos minutos, en primer lugar por, a modo de agradecimiento tanto al rector como al director de la cátedra, vicerector y director de la escuela, a la directora general de Telecomunicaciones también por, por acompañarnos en, en esta jornada, eh, agradecimiento por darme la, la oportunidad de estar aquí en mi tierra, como decía el rector, por estar compartiendo un, un buen rato con con gente insultantemente joven, que es un, un baño de, de, de, de juventud y de, de, de aire fresco, ¿no? que, que siempre viene muy bien. Eh, agradecer también el hecho de, de, bueno, de esa colaboración que venimos manteniendo durante los últimos años en, a través de esta Cátedra, en la cual, como decía Vicente, pues sí que es verdad que como consecuencia de las circunstancias Económicas nos hemos visto a, a obligados a reajustar, pero siempre con el espíritu de seguir manteniendo la viva para gestionar esta transición y volver a recuperar ese impulso en los próximos, en los próximos años. Eh, a poco que, que podamos, vamos a seguir manteniendo ese esfuerzo, esa colaboración, porque creemos que es una línea abierta muy importante, eh, no solamente en este aspecto de la cátedra, la línea que tenemos abierta con la universidad, sino en otros aspectos a nivel de innovación, a nivel de de tecnología ¿no? y siempre para nosotros la Universidad de León es una absoluta referencia. La red de cátedras de telefónica es, un, es una palanca, es una herramienta de trabajo conjunto con las universidades más importantes de España, entre por supuesto las que se encuentra en la Universidad de León. La metodología común en todas estas cátedras es eh, un análisis de, de, la, de la realidad actual cómo eh, la tecnología va a contribuir eh, en, en cada uno de esos ámbitos o de, esos, de esa temática sobre la que versa cada cátedra cómo la tecnología va a contribuir a hacer eh, eh, mucho eh, en, en la evolución eh, en la relación con la sociedad. en este caso en la cátedra que nos, ocu Perdón, que nos ocupa en relación al, al envejecimiento activo y, cómo, eh, y, y en un ámbito muy concreto que es el entorno rural en lo que versa la jornada de hoy un ámbito que en esta comunidad nuestra pues eh, tiene especial relevancia por todas las dificultades que, con, eh, que comprende. La directora general lo entiende perfectamente, una región muy extensa con una dispersión demográfica enorme, nuestra provincia es una referencia clara también y cómo se puede llegar a vertebrar a través de la tecnología y se puede facilitar el poder acceder a determinados servicios en ese entorno rural y la tecnología como digo es una palanca y una herramienta muy importante. Por eso tiene todo el sentido el que le hayamos puesto foco a este tema. Eh, telefónica, no solamente es su contribución, es, es una dotación económica que sí que es importante para el día a día de la Cátedra, para que podáis desarrollar muchos de esos trabajos, eh, pone a vuestra disposición todo un universo muy importante de canales a través de los cuales podemos hacer realidad muchos de los proyectos que hoy en día son simplemente una idea. Tenemos 200 millones de clientes en todo el mundo en esos 23 países en los que trabajamos y en ese universo es donde seguramente vosotros ahora mismo aquí tenéis alguna idea, alguna iniciativa que seguramente mañana puede ser realidad y puede contribuir de alguna forma a hacer mucho más fácil la vida de las personas. Simplemente era eso. Muchas gracias y un placer estar aquí. Bueno, pues para que esto sea lo breve que exige el acto, eh, yo en primer lugar quiero dar las gracias a la directora general aquí presente. Saben que dejó el vicerrectorado de la universidad por marcharse a la parte oscura, como yo digo. Entonces, pues se agradece que esté aquí. Eh, quiero dar también las gracias a las empresas que se encuentran. Hay representantes de la Asociación de Empresas de la Tecnología y de Ciencias de la información, al director de Indra, que también está por aquí, don Hussein. Igualmente tenemos autoridades académicas, una vicerrectora que anda por allí de ordenación académica, la secretaria general, en fin, quiero dar las gracias sobre todo también a Juan Carlos Morán por estar aquí, a Noelia, por venir a presentar esta jornada, que para una persona como él, que tiene un lío en Madrid más que considerable, pues el venir a León eh, aunque sea para él un auténtico placer también es complicado eh, mirad, eh, sois estudiantes la mayoría de esta escuela eh, aquí en León tenemos, o estamos teniendo la semana pasada fue una semana auténticamente de placer para los que empezamos aquí en la escuela hace ya muchos años eh, a pensar que las TIC la informática podía tener un futuro para León los empresarios leoneses eh, han apostado muy duro. Esta escuela, los licenciados eh, o los ingenieros en informática salen prácticamente todos colocados. Se ha abierto una nueva vía con la ciberseguridad y hoy estamos en otra dirección completamente distinta, pero que también tiene una, una posibilidad de creación de puestos de trabajo muy grande. Eh, el envejecimiento en Europa es, y en Estados Unidos es una de las claves para entender la economía de dentro de unos años y se va a necesitar mucha tecnología para poder facilitar ese desarrollo integral de las personas a partir de cierta edad. Eh, yo siempre digo que el envejecimiento se trata, eh, va también ligado a la adquisición de nuevas discapacidades. Eh, a mí ahora me pillan y me dicen, José Ángel tienes que recorrer 10.000 metros y de verdad que el que me lo diga es que está más fumado que yo eh, cuando me fumo dos paquetes de tabaco seguidos. O sea, es técnicamente imposible que una persona como yo ...pueda correr 10.000 metros... ...condición, he adquirido una nueva discapacidad... ...me tengo que controlar... ...qué esfuerzos puedo hacer... ...ahí las TIC pueden dar un apoyo tremendo... Eh, ...creo que hay una línea de trabajo... ...de investigación... ...Juan Carlos ha ofrecido también la posibilidad... ...de desarrollar eso a través de Telefónica... ...y creo que es algo que sinceramente... ...podemos potenciar aquí... ...puesto que sabéis que León tiene un campus... ...de excelencia universitario justamente... ...especializado en envejecimiento... Eh, es importante también que las cosas que se hacen en la universidad, y yo soy el primero que no las hace, pero por si acaso, se divulguen. Es importante que nuestros compañeros sepan eh, que aquí, eh, en este sitio apartado de, de España, que es León, eh, pues se desarrollan una serie de cuestiones que a los jóvenes pueden generar puestos de trabajo y sobre todo que a las personas les puede servir para poder tener una mejor calidad de vida. Y por ello, yo lo que estoy es impulsando esta cátedra, eh, quizás porque es la que más cercana me pilla a mí, pensad que yo daba clase aquí hasta hace ocho años y volveré el año que viene, ¿no? el siguiente, estaré aquí dando clase de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hoy día las cátedras especializadas tienen un papel fundamental en la universidad y las personas que la financian, pues hay que estarles muy agradecidos, que es el agradecimiento, como estamos, a Telefónica, porque viene colaborando con esta universidad ya desde hace muchos años. Por tanto, esta oferta que os hago es una oferta de aprovechar el tiempo, porque aquí podéis tener líneas de trabajo que el día de mañana podéis implementar con los, trabajos, con los empresarios o bien creando vuestra propia empresa. Tenéis una oportunidad... No la desaprovechéis y agradecer de nuevo la visita de todos y que comience la jornada que sea lo más atractiva posible. Nosotros no nos podemos quedar, pero bueno, sé sí que lo, van lo vais a disfrutar y lo vais a pasar bien. Muchas gracias a todos.